Hola amigos, ¿cómo están? Ya saben que yo estoy aquí siempre apoyándolos y dándoles las mejores opciones para que mejoren su vida, sus relaciones y también para que mejoren su cartera. El día de hoy les traigo una, un método para hacer dinero que es bastante, bastante bueno y lo único que necesitan es una computadora, una laptop o una PC y ya. ¿De qué se trata esto? Bueno, es muy fácil. Uh, como ustedes sabrán, las compañías están constantemente bueno, abriendo sitios web, rediseñando su sitio web, creando aplicaciones, creando softwares, creando diferentes cosas. Eh, y detrás de todo esto, cada vez que una compañía, por ejemplo, crea un sitio web, hay personas, muchas personas, trabajando en ese sitio web y, pero eso no es todo, no se trata nada más de hacer un sitio web que se vea bonito y que luzca bien Se trata de que sea un sitio web que sea fácil de usar, que sea intuitivo y que las personas se sientan a gusto cuando están navegando a través del sitio web ¿no? y Evidentemente que si una persona crea un sitio web, esa persona sabe perfectamente en dónde está todo Pero eso no significa que cuando una persona lo va a usar que una persona completamente diferente, como tú, como yo, vaya a usar ese sitio web eh, hay que saber, hay que darse cuenta si es realmente intuitivo para esas personas, para nosotros o no y entonces ahí es cuando las personas, bueno, las compañías más bien eh, contratan a terceros para probar sus páginas de internet y básicamente se trata de... Eh, hay muchas compañías que dan ese servicio y lo que hacen esas compañías es invitar a usuarios como tú como yo, como mi vecino, como la señora de enfrente, la señora que trabaja en la tienda, en fin, cualquier usuario con acceso a una computadora a meterse crear una cuenta y checar diferentes páginas web hacer un comentario respecto eh, eh, hacer comentarios sobre las cosas que te piden que te preguntan ahí, es decir Básicamente hay que calificar el sitio web que te están mostrando. Y a cambio de eso te pagan por tu tiempo. Normalmente te pagan entre 10 y 50 dólares por más o menos 20 minutos. Eh, funciona de forma muy fácil. Te registras en las compañías que brindan este servicio. Te registras como, um, como usuario, de no como compañía que quiere que chequen su página web, sino como usuario que quiere eh, trabajar checando eh, los sitios web y recibir un pago a cambio y entonces te van a pedir que, eh, bueno, que instales un pequeño software, ese software lo único que hace es, es um, bueno, grabar tu voz cuando estés hablando y grabar tu pantalla para que el software pueda ver el sitio web que tienes que calificar y pueda saber lo que estás comentando al respecto eh, es una es un método muy bueno realmente que hay muchas personas que están haciendo esto como si fuera un empleo porque la verdad es que si tú te registras en varios sitios web evidentemente que tienes más oportunidades de que te manden diferentes uh, páginas o diferentes tests y bueno pues es como realmente como un empleo, que sería, tu, tu trabajo sería básicamente calificar páginas web, bueno, eso es todo. Evidentemente que no nada más se trata de, ah, me gusta, sí, está bonito, ah, qué chulo, no, no, se trata de que realmente des un comentario, eh, objetivo de la página, de qué, qué, qué, te hace, qué te produce, qué emociones te produce, qué sientes, qué piensas, qué te viene a la mente y, y muchas veces te hacen preguntas específicas sobre eh, encuentra esto en el sitio web y platícanos qué tan fácil o qué tan difícil fue encontrarlo, cosas así. Eh, bueno, generalmente este tipo de cosas están abiertas para, uh, para casi, casi en todo el mundo, pero evidentemente que eh, los países pues más desarrollados eh, son mejores pagados y sobre todo es importante que hables inglés porque casi todas estas compañías eh, necesitan, necesitan que los comentarios se hagan en inglés hay algunas que también los hacen en español pero bueno depende ya de cada, de cada compañía en específico tendrías que estar checando cuál es para inglés, cuál es para español o cuál es para cualquier otro idioma eh, lo que yo les recomiendo, lo que yo les recomiendo es que se registren en, en estas compañías, se las voy a dejar en la descripción Les voy a dejar una pequeña lista de las compañías eh, Regístrense, pero yo les recomiendo, es una recomendación, no tienen que hacerlo Pero les recomiendo que se registren como si estuvieran en Estados Unidos o en Canadá y para hacer esto eh, les recomiendo que usen un software VPN que también les voy a dejar en la descripción simplemente, eh, bueno, se meten a, a la página del VPN, lo descargan, se registran, lo descargan y les va a abrir una opción de dónde quieres, en qué país te gustaría aparecer el VPN es básicamente un software que engaña a la a internet para hacerle creer que tú estás en un país diferente al que realmente estás. ¿Por qué? Porque eh, si tú te registras en esas compañías y digamos estás en México o estás en Chile o en... no sé, donde tú quieras. Eh, sí, te registras, pero te van a mandar muy pocas uh, opciones porque evidentemente les dan preferencia a aquellos que son... Eh, bueno, que viven en países desarrollados, en países donde las compañías que tienen que calificar, eh, bueno, tienen mayor operación ¿no? y evidentemente esas, esos países son Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces para engañar un poco el sistema y aumentar tus ingresos, yo te recomiendo que uses un VPN, te metes, te registras, eh, cuesta 10 dólares al mes, regístrate por un mes, pagas 10 dólares y en ese mes te registras en todas las compañías como si estuvieras en Estados Unidos o en Canadá o donde tú quieras y después eh, ya si quieres después lo cancelas, no pasa nada pero por lo menos ya te registraste y el sistema ya te toma como si estuvieras en esos países y te manda opciones que se eh, adecuan a esos países que son mucho mejor pagadas ¿vale? entonces es muy fácil lo voy a repetir de forma súper súper rápida vas a la descripción de este vídeo Primero, haces clic en el vínculo que dice descargar VPN Ahí te va a abrir la página pup, pup, pup. Pones tus datos, tu nombre, tu correo electrónico eh, Tu tarjeta de crédito o de débito Y te van a cargar 10 dólares, ¡pum!, listo Descargas el software a tu computadora ¡pum!, lo abres Le pones país, Estados Unidos, Canadá, el que te guste más, el que tú quieras um, Después regresas a la descripción del video Empiezas a visitar cada uno de los sitios web que están ahí en la lista. Te registras en todos usando el VPN activo, recuerda. ¿okay? Te registras. Pum, pum, pum, pum, pum, y después, uh, ya, te das, obviamente, eh, confirmas, te van a mandar correos electrónicos para confirmar, verificar tu cuenta y demás. Te das verificar tus, tus correos electrónicos y listo, te van a empezar a llegar correos. En donde te van a decir Ok, tenemos un sitio web nuevo para ti Chécalo para ganar 10 dólares Y te va a tomar 20 minutos hacerlo Entonces, eh, pues Descargas el software que la compañía necesita Y te pones un micrófono O si tu computadora tiene micrófono, mejor todavía Y ahí empiezas a hacer Checar el sitio web Lees lo que tienes que hacer eh, Das los comentarios que tienes que dejar Etcétera, etcétera Y ¡Pum! Al final del mes te va a llegar un cheque, eh, es muy fácil, con este método es muy fácil hacer mil dólares al mes es súper súper fácil hacer mil dólares al mes con este método porque eh, vaya que te registras en 5 o 10 sitios eh, y trabajas y haces unas 10 encuestas al día son 10, 100, dólares al, 100 dólares al día y si lo multiplicas por los, no sé, 30 días de la semana, 30 días del mes, perdón, o 10 días al mes, lo que tú quieras, pues ya tienes mil dólares, muy, muy fácil, ¿vale? Eh, bueno, inténtelo, en la descripción está todo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, chao, chao, chao.